El puente del amor. ¿Y por qué será eso? <risa> tour nos encontramos de visita por el teleférico y el parque nacional de la loma isabel de torres el nuevo director de este lugar y de teleférico el señor atahualpa Paulino, nos está mostrando a nosotros todos los atractivos que hay en este lugar y las nuevas construcciones que se han realizado durante esta administración Tiene que en los cables y la cabina, y tiene un factor de seguridad de 5. ¿Qué significa eso? Que esa cabina aguanta 5 veces lo que tiene esa gente ahí adentro. Sí. Y los cables también, ¿qué significa? Que tiene un factor de, de seguridad de 5,75. Que ese cable resiste 5 veces más la carga que tiene, mayor. En otras palabras, ese cable pues diseñe, tiene una tensión de 48 toneladas, y sin embargo, él aguanta, resiste 200 y pico de toneladas. Es la primera vez que el Teleférico de Puerto Plata ha sido eh, certificado por una empresa internacional especializada en teleférico en materia de seguridad y su operación. El, el ingeniero Gustavo, ahí está días. y Alejandro, días. por aquí, son de los ingenieros que diariamente están con nosotros aquí compartiendo y eh, asegurándose de que el teleférico cumple con todos los estándares. Eh, de seguridad mundialmente establecido, según la normas europea Aquí está la certificación que nosotros obtuvimos, válida por un año, dicha certificación. Pero de ese, durante ese año, nosotros diariamente llevamos protocolos, procesos que, que, que están establecidos, que ellos van también a comentar un poquito más junto con Fred. Hasta aguanta la inversión que se ha hecho en, sí. en recursos, ¿cuánto ¿a cuánto ascienden? Nosotros en esa etapa que el Teleférico, nosotros trabajamos en el tema de certificación, la reparación y mantenimiento, si es una inversión alrededor de 20 millones de pesos para lograr que el Teleférico nuevamente empiece a funcionar y lograr esta certificación con todos los estándares de seguridad. Hasta son para las estadísticas de la de visita que ustedes tienen hasta el momento, ¿cuáles son? Bueno nosotros vamos rompiendo récords así como el ministro de eh, informa de que MECRAMET, la República Dominicana va rompiendo récords con la llegada de visitantes, también el teleférico, entonces ha caído a Buenos días, yo soy el ingeniero Gustavo y mi compañero el ingeniero Alejandro Díaz, somos de Colombia, somos una empresa que se dedica a, los, a hacer diseños y mantenimientos a sistemas de transporte por cable eh, de personas, eh, para el teleférico de Puerto Plata es muy importante gozar con la certificación bajo la norma UNE 1709, la cual es una norma muy exigente a nivel mundial en cuanto a, sistemas de, en cuanto a seguridad que deben cumplir los sistemas de transporte. Es decir, el teleférico de ustedes hoy en día cuenta con unos estándares altos de seguridad, de protocolos de mantenimiento, lo cual hace que sea importante para que todos los usuarios y toda la gente de República Dominicana se sienta orgulloso y tranquilo de usar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal del teleférico, desde el director, pasando por cada una de las personas, tienen un papel importante dentro de toda la articulación del sistema de mantenimiento. Eh, es de recalcar que esa asistencia nosotros lo estamos haciendo gracias a la experiencia que nosotros hemos tenido en varios sistemas, tanto de Colombia como en Argentina, incluso con el Teleférico de Santo Domingo, en el cual hemos participado alrededor de tres años asistiendo a la OPRED como empresa encargada de la operación de ese sistema en toda la estructuración de mantenimiento y la operación que ellos deben asumir para tomar el control de ese sistema. Muchas gracias. En nombre de Adombre Pretur Suba Cabarete, nosotros queremos agradecer la invitación que usted nos ha extendido para informarnos, para actualizarnos sobre la realidad de este icónico atractivo turístico de la provincia de Puerto Plata y de verdad que nosotros nos sentimos agradecidos y asumir el compromiso de decirle al mundo lo que está pasando en Puerto Plata. Nosotros como prensa especializa, especializada en turismo, esa es nuestra responsabilidad y con amor, con ahínco, le vamos a seguir decir al mundo que la República Dominicana y que Puerto Plata es el mejor destino que tiene el Universo. Pero, uh, pero ya de manera directa le estamos diciendo a los usuarios y al personal técnico de que hay una sobrepeso, entonces se llama la atención de todos 20. y se puede tomar una acción determinada. En algún ingeniero, basado en la experiencia que ya ustedes tienen, la experiencia vivida recientemente en estas instalaciones, sí. eh, en caso de, del tema de rescate, de planes, ya ustedes tienen como un sistema preparado, sí, claro, un protocolo. Ya, ya hay un manual de emergencias que el ingeniero Freddy, junto con todas las entidades de Puerto Plata y el señor director, trabajaron fuertemente y hay todo un procedimiento donde se describe el paso a paso de la emergencia que, que se dé. Vamos a conversar ahora con los dirigentes de los vendedores de artesanía de aquí arriba de la Loma Isabel de Torres del teleférico para que nos hablen de cómo va el movimiento, cuál es la relación entre los vendedores y la dirección del teleférico y cómo están las ventas aquí arriba, las visitas. Eh, nos complace su visita aquí a en representación de los dueños de tiendas conjunto a la administración del teleférico. Nos sentimos más que contentos con esta visita que ustedes nos han hecho en el día de hoy, porque el teleférico merece que se haga público el acontecimiento positivo que ha tenido el teleférico en los últimos años. El teleférico en estos momentos está en sus mejores tiempos. Yo diría que el teleférico tuvo un renacer. El teleférico desde su inicio hasta este punto ha retornado a la vida. Diríamos de unos años para acá, el teleférico ya va cambiando. Aquí tenemos visitantes, muchos visitantes nos están visitando a diario. Aunque estamos ahora en temporada baja, estamos prácticamente llenos, casi a diario. La gracia a esta administración que ha, le, le ha retornado un poco de vida a, la, a lo que es los jardines, a lo que es la infraestructura, ha condicionado todos estos puntos. Y eso ha formado parte de la positividad del visitante que viene aquí, que vino hace 15 años, que vino hace 20 años y ha dicho, bueno, el teleférico nuevamente está en su vida plena. Eh, el turismo crucero en verdad ha impactado grandemente, no obstante eso, junto con la administración, aquí hacemos el lanzamiento, ¿me entiendes? Y positivamente, 100% a través de la estructura y de todo el funcionamiento que hay aquí del núcleo de personas que tienen aquí Atahualpa trabajando. Ha sido un, un resurgimiento en verdad positivo para todos. Eh, desde que Atahualpa entró como administración, ha creado una hermandad que no teníamos aquí en, lo, en los administradores anteriores. Siempre vivíamos como un poquito alejado, aislado. aislado, pero ahora hemos creado una familia, la familia Teleferi. Nos encontramos haciendo un recorrido aquí por las instalaciones del teleférico de Puerto Plata. Estamos aquí al lado del administrador del teleférico, el señor Atahualpa, que es un gran amigo, director de, esta, de este lugar, quien ha remozado. Junto con los ingenieros y demás personal, todas las instalaciones del teleférico. Sí. Eh, Atahuepa, ¿cuál es el clima normal de aquí del teleférico? Aquí nosotros tenemos una, una temperatura de 21 grados Celsius promedio. Una, alguna vez se baja un poquito más, 20, 19, 21, 22 eh, el promedio que arriba. Para, para los lo que no conocía aquí, nació... Eh, la torre de transmisión, el primer canal de frecuencia, HF del Impacto, Camilo Carrado. Camilo no Carrado. Entonces, de, desde los ríos los senderos de, de abajo, desde de la entrada de, de Los domínguez la entrada de Ato de Chabón y la entrada de la fortaleza. Ah, ¿Afuera Pero, de la montaña. Sí, nosotros hemos señalizado todo eso y también internamente aquí, para que los turistas y todos puedan eh, saber dónde está, dónde está cada punto turístico aquí en la montaña. Esta es la área de las cuevas que tendremos, ahí se pues está por aquí. Ustedes como hemos colocado pasamanos también, de manera, los, los escalones señalizados. Miren, eh, esta es la cueva, uno de los puntos también que nosotros hemos eh, acondicionado para que los visitantes puedan visitar. De aquí nacen alrededor de 40 ríos y cañadas que desembocan en la costa de, de nuestro Puerto Plata. Y que es uno de los puntos que más le ha gustado a la gente, porque habla del tema de, de los recursos acuíferos que nosotros tenemos Aquí en la provincia de Puerto Plata. ¿Qué más ha llamado la atención de nuestro visitante, que es el túnel de la Cayena? Un área completamente nueva, que nosotros acondicionamos y, y hemos resaltado aquí. Realmente aquí han venido muchas personas a pedir matrimonio, a casarse, se 50 años, se la va en el de boda, cuenta de dos etapas, en la primera etapa un túnel de la entrada, la otra vamos a ver más, más adelante, y nos comentaba el Ministro de Medio Ambiente, Orlando Gemeas, que en el país completo que lo ha recorrido, nunca había visto algo tan, tan bello, y hermoso como, como ese túnel que se ha creado. Aquí. Vamos a verlo. Este túnel es para pedir la mano, venga, nere, préstame el anillo, venga, que vamos a pedir la mano. Préstame, venga, para ponerle el anillo, venga, venga. Venga, ¿cómo vale Ajá, ¿Hay que en casa ¿Quieren, para pedir la, la robar mano? votos? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Hay que en casa? Claro, pues, aquí está. Claro, aquí en ten casa. Ten el anillo, ¿eh? Muchas ¿Hay bien, que sí. en casa, sí. Claro. no ah. <ríe> <ríe> Ah, bueno, aquí lo vamos a sembrar. Nosotros sembramos varios de esos que están por ahí. Sí, para aquí que tenemos. Divina. Aquí vamos a hacer la siembra, ¿sabes? Sí. Cada quien busca su nombre. Cada quien busca su nombre. O sea, son hijos de nosotros. Sí. Jesús es los papá responsable. Su castillo fue primero aquí. Aquí tenemos a Cachucha, Fran Alcántara, aquí abajo. Vamos a ir sembrando uno por uno. ¿Qué tipo de árbol es este? Es almendro. Almendro. Sí, es almendro. ¿Y sí. se dan bien aquí en, en este clima? Sí, sí, sí. Venga, le quitamos el plástico. No la desnuda, como digo. Sí, la desnudamos. Ay, sí. Le dejamos esa misma tierra que tiene ahí. Sí, esa es la que garantiza que esa planta... Entonces lo echamos no aquí. Tierra. Aquí estamos procediendo no es a echarle la tierra. Hay que, hay que apretarlo bien, ¿verdad? Sí, echarla toda y denle una apretadita. Aquí estamos Hola. asociando una mano de tierra, pero se siente agradable. Hola. estamos botando algo. Sí, al baile, se siente agradable. Y al mundo. Entonces, si usted dijo que desde aquí. De aquí salen unos cuantos ríos que, sí, y cañadas. Alrededor de 40 ríos y cañadas. Que, wow. que desemboca. Entonces, este árbol de alguna manera. va a aportar al crecimiento y el flujo de agua de nuestros ríos del planeta. Bueno, agradecemos al Señor Atahualpa que nos da la oportunidad de poder separar un árbol en este lugar que es la ministra, y con eso esperamos contribuir un poco al cuidado del medio ambiente de la República Dominicana, y especialmente de este parque de la Loma Isabel de Torres. Buenos días, nos encontramos en la Loma Isabel de Torres haciendo un aporte a lo que es el, el, en el área verde de este teleférico colaborando con el medio ambiente de nuestra República Dominicana y de nuestra provincia. Pues vamos a sembrar ahora, ¿verdad? Yo tengo experiencia, porque en mi casa yo tengo mata de aguacate, de mango, y ya yo he sembrado, y este árbol va a crecer con mucho amor. Y recuerden, esta mujer tiene buena mano para sembrar. Saludos a toda la ciudadanía, especialmente a la gente que nos ve en toda la provincia de Puerto Plata y en todas partes del mundo. Hoy para nosotros es un gran honor. Formar parte de esta comisión que visita este santuario natural que es la Loma Isabel de Torres, en la provincia de Puerto Plata, donde nos encontramos haciendo un aporte a la madre naturaleza con la siembra de árboles. Como pueden apreciar, cada una de las personas visitantes aquí apadrina un árbol, así que esta es mi hija. Aquí está una matita, ya hemos sembrado muchísimas matas que están en producción. Aquí vamos a sembrar esta matita, como pueden ver se les retira la funda plástica que le impediría eh, raizar y profundizar mucho más. Ahí pueden ustedes ver que ya tenemos una matita que es nuestra hija aquí en este santuario natural que es y patrimonio eh, cultural de la humanidad de que es la loma Isabel de Torres en la provincia de Puerto Plata. ¿Es de nosotros? Aquí. Esto sí, es un otro una de las variedades que más prosperan aquí en la Y cada vez que sembramos está aportando al medio ambiente, del país, del mundo, eh, aportando nuestro granito de arena, aquí junto con todos ustedes, feliz de verdad, de poder realizar este tipo de, de actos, de eventos, donde nosotros estamos aportando cada uno al movimiento del país, a nuestros recursos acuíferos y a la provincia de Puerto Plata principalmente, que Puerto Plata somos todos. Y el Monumento Natural de la Loma Isabel de Torres, donde necesita cada uno de ustedes el cuidado, la difusión de, del mensaje de conservación de cada una de las plantas que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos más de 690 plantas, diferentes tipos de, de especies, de plantas, también una flora muy variada. Y nosotros somos los guardianes y vigilantes de que esto se conserva eh, cada día mejor. Señores, en nombre de Oscar Peralta, quien se le presentó una situación de último minuto y no pudo estar con nosotros, nosotros estamos procediendo a sembrar este almendro acá en la loma Isabel de Torres. Este es un hijo de Oscar y Isabel más y tienen el compromiso de venir a visitarlo y de venir a traerle su botellita de agua y a conversar con este hijo que aporta al ecosistema de este parque natural que es propiedad de toda la provincia de Puerto Plata y de México. Bueno, nos sentimos bastante satisfechos, contentos, dando este apoyo ya como gremio turista y como parte de la filial de don pretur filial Sosúa Cabarete. Creo que es una iniciativa excelente de motivación para que otros gremios, otras instituciones vengan a forestar. Recuerden que un árbol es vida y aquí nosotros estamos cultivando para que siga nuestra forestación, siga nuestra flora y sobre todo este excelente lugar que está bastante acondicionado. Atahualpa está haciendo un excelente trabajo en el teleférico que es uno de nuestros atractivos turísticos que nos identifica como marca país. Así que estamos aquí y seguimos con más. Estamos aquí en la Loma Isabel de Torres, junto a un grupo de compañeros de Adón Pretur y el administrador del de teleférico, el señor Atahualpa Paulino. Y aquí nos encontramos en una nueva creación de este lugar que se llama, ¿cómo es Atahualpa? El Puente del Amor. El puente del amor, y por qué será eso? <risa> ¿Qué digo? El, corazón Miren, el corazón rosado en cultura que nosotros diseñamos es un área que está totalmente abandonada, que incluso el paso no está habilitado. Eh, y nosotros rescatamos esta área, eh, al cual ha sido muy eh, elogiada y visitada por todos nuestros visitantes. La verdad, es que. Este embellecimiento que han hecho en esta zona ha quedado hermosísimo. Y por aquí me dicen que hay gente que viene a pedir la mano. Claro, aquí, aquí y, se han casado, ven, a pedir la mano, eh, han renovado votos. Ah, pues yo voy con Daniel para que se enfríe también. Y, y, y si realmente es un punto para la pareja, el cual ha llamado mucho la atención. ¿Y qué tiene y, que hacer una pareja para venir a renovar sus votos aquí en este Parque Nacional? De la Loma de Solicitan eh, su autorización a la Administración de Teleférico. Tengo un personal de mercadeo para esto y le damos todas las facilidades de, de, de, para que se pueda realizar su cemento aquí, totalmente gratis. Gratis. Oiga eso. Totalmente. Ahí de cachucha. Gracias. <risa> aquí viene la filita de los enamorados. Acaban de salir del túnel del amor. Eh, habilitamos esta área que realmente era uno de los principales requerimientos que tenían nuestros visitantes y lo hemos acondicionado y ya tenemos baños nuevos. Sí, yo, yo recuerdo un tiempo que estos baños estaban abandonados sí. y eran totalmente inadecuados. Inadecuados. Sí, sí. Y nosotros ya lo habilitamos y pueden hacer uso de ellos. En caso de tenemos una letrina también ahí para los visitantes. Ah, también eh, de Sí, pues ya algo simbólico porque simbólico la gente porque conoce. tiene, tiene muchas brechas. Eh. El don me dio un racimo de plátano, Ya, un racimo este. de plátano. Los Pedro. Sí. sí. A vale, la oportunidad a, a los turistas. Hemos un grupo de turistas extranjeros que están conociendo aquí el Parque Nacional de la Loma Isabel de Torres. This way, okay, attention please, this is what we call a Dominican typical kitchen. This is a, what you see, this is a Dominican wood stove. <laughs> Why Dominican wood stove? Because we use the wood to cook. Before, I told you, we used to grow cost cut the tree and make a chocolate, not chocolate, make chocolate also we use the wood to cook. So normally, normally it's three. It's simple, one, two, three. Two dollars is like 100 pesos, remember? The rate here is about 53 pesos for one dollar. That doesn't mean a lot of money at all, but uh, 53 pesos is like 50 percent Es un animal endémico de, de la montaña. Hicimos una réplica de él, para que la gente conozca un poquito más. Solamente se da aquí y ha, han aparecido algunas especies en, en San Francisco. Pero de, de República Dominicana solamente se da aquí. Es un reptil con dos patas, pequeñito. Sí. Mira, mira lo hermoso que es esto aquí y se siente fresco. Sí, aquí sí. eso es el corte que se ve allá, ¿cómo es? Sí, sí. Ese es San marco ahí. Fíjate que todo, todo nuevo. El está nuevo, cemento está tan Parque Nacional Isabel de Torres, la montaña del teleférico de Puerto Plata, el primer teleférico de América. El primer y el más completo polo turístico del país. Puerto Plata lo tiene todo. Agradecemos al director del teleférico, Atahualpa Paulino, por invitarnos a hacer esta gran labor, la prensa turística de Sosúa y Cabaret. Este ha sido un reportaje de Félix Corona. Oh, beautiful, man. very nice. Oh, oh, bien. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo hola, ¿cómo estás? Saludos. Bien, bien, excelente. Where you come from? Toronto, Canada. Ah, qué bien. Yes, you, yes, yes, Is your first time? In the first time, yes. Oh, very nice, oh, beautiful. Yeah, oh, Orlando, okay. bien. Excelente. Disfrutando aquí en el Telepédico.